Bueno, egunon algunos gustioi etas que recasco a orquesta de Torciga Muchas gracias a todos. Buenos días por venir a esta presentación o, o seguirnos por streaming. Segarren Torciga reembarcatu Torciga reedizio a da e, pistu meta proyectu arena. Bimilla e, Tamás Segarren urtean asigne crowdfunding proyectu onekin. Esta Aurten, Amamos Proyecto Urtero-Becela, Amamos Proyecto aurquera dira, eh, tú dirá va a Gendearene, eh, Aurrean y eh, Pincheco, jendeak Gendeacnolabait, va a eh, Bere Dirulagunzarequín, Proyecto A, Dien, Babeza, emateko. Eh, yo creo que ya va siendo un viejo conocido del panorama cultural. De, de Guipúzcoa eh, Pistumeta cumple ocho ediciones con esta edición y pretende tres cosas, por un lado eh, dar una oportunidad a creadores y gente con inquietudes que necesita un impulso y una ayuda económica pero que no son grandes proyectos culturales sino que son proyectos la mayoría de ellos sencillos y personales pero que tienen eh, no por ello menos interés, menos interés que los grandes proyectos, por un lado. Segundo, testarlos también para que se vea qué apoyo ciudadano tienen, que, bueno, pues eso siempre está bien, saber si la gente te va, te va a apoyar el proyecto tuyo o no, porque muchos de ellos, a lo mejor después, se presentan ante la ciudadanía y si ya parten con un, con un apoyo. Y, por supuesto, el último, pero no menos importante, el, el recabar financiación de ciudadanos eh, con el que la Diputación además lo complementa un euro por un euro, ese es el sistema eh, Ariz, no sé si tenemos además a Eva Esteban de la Fundación Goteo por streaming que nos puede, nos puede explicar un poco más de cómo es el sistema, hola Eva ¿Cómo, está? ¿cómo estás? Qué impresión verme tan grande. Bueno, yo creo que ya le conocéis porque también es otra característica de meta, que una vez que se eligen los proyectos se da una formación a los proyectos elegidos y la última fase es la que presentamos hoy, que serían las dos campañas de, de, de conseguir financiación. Dirú lagunza, lor irita rendirú lagunza, lor teco, viar, que es caur campaña, Tazaro Aren Saspitic, Azaro Aren, Ogeita Saspirarte, Vigarren, campaña. Así que a lo largo de todo el mes de eh, octubre y noviembre, eh, bueno, pues serán las dos eh, oleadas de recogida de apoyo ciudadano. Y te dejo a ti, Eva, que expliques un, un poco mejor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, encantada de estar aquí y encantada de haber apoyado a Jarber. Acompañado a todos los proyectos. Eh, sí, es un momento, como decíamos, entramos en una fase súper importante para ellos y crucial también eh, por la participación ciudadana, ¿no? que va a ser de alguna forma quien promoverá que esta bolsa, que la Diputación de Guipúzcoa de 70.000 euros eh, se reparta entre estos 15 proyectos, eh, hará que cada uno de ellos pueda eh, llevarse su parte. Eh, explicamos un poco el funcionamiento. Como, como, como tú bien comentabas, Arcaid, eh, cada proyecto tiene una, una bolsa determinada en una primera ronda de 4.700 euros. Pueden llegar a obtener 4.700 euros. Y luego en segunda ronda, si quedara todavía... Eh, dinero en esta bolsa, podrían seguir multiplicando estas aportaciones ciudadanas. Entonces, eh, el funcionamiento es un euro y un euro. Un euro por parte de la ciudadanía, un euro que también aporta la Diputación de Guipúzcoa Recordar que hay unos límites, que son 100 euros eh, por proyecto y siempre es la multiplicación ocurre cuando eh, cuando es la primera o sea, una persona donante puede hacer todas las donaciones que quiera a un proyecto pero con esta limitación de que solamente va a multiplicar la primera, ¿y por qué? porque queremos que muchas aportaciones ciudadanas eh, sean las que cofinancien a los proyectos y que de alguna forma validen que estos proyectos son buen, bien acogidos por, por la propia eh, ciudadanía eh, luego también destacar que hay tres momentos que se, se activa un momento, un, un sistema de gamificación en el cual las aportaciones en vez de multiplicar triplican, es decir, si una persona da o, o aporta 100 euros a un proyecto, la diputación de Guipúzcoa aportará 200 o sea llegando a un, a un total de 300 euros recaudados. Eh, y las fechas son esas que, que, que comentabais antes. Eh, la primera ronda finaliza el 7 de, de noviembre, al día siguiente el 8 empieza la segunda ronda, que es más corta, de 20 días, y es crucial que, sobre todo, eh, se movilice la movilización ciudadana, ocurra en la primera ronda, porque si algún proyecto no llegara al mínimo que se había eh, fijado, ese proyecto va a archivarse y las aportaciones ciudadanas se devolverán y la bolsa de dinero que se había aportado eh, por parte de la Diputación a ese proyecto también volverá a una bolsa conjunta que el resto de proyectos podrán seguir a, aprovechando. Estos serían más o menos los básicos recogidos así de forma resumida del funcionamiento y de, de la convocatoria. Vale, Eva, pues yo creo que está muy claro todo. Muchas gracias. Sí, Un saludo. Sí, gracias. Agur. Igual. Agur. Bueno, está ta... Nirekin ditut, eh, Javi Julio, está ta... Yagoba Fadrique eh, Mayan. Verá que ahora tengo convocatoria ba... en eh, la y usted ver en proyecto que está ahora él va a Javi. ...eta gero explica diagoga, explicato tu en proyectua nondi... ...nondi dijoan, o beren nondi norakoa, norakoa diren, eta... gente que esagudu duten. Vale, pues nada, en primer lugar... Sí. Vale, pues en primer lugar eh, nos gustaría agradecer tanto a Goteo... ...como a la Diputación Foral de Guipúzcoa por habernos seleccionado... ...a los 15 proyectos, porque... Todos sabemos las circunstancias en las que vivimos y lo que cuesta sacar adelante un proyecto de, de carácter cultural. Eh, en nuestro caso, nosotros somos la productora Nervio, que quizás nos conozcáis por haber eh, visto a Itamari en los cines, eh, que estrenamos hace unos meses. En este caso, queremos repetir un poco la fórmula de generar referentes para que nos ayuden a ser testigos de las problemáticas de nuestro mundo. Y en este caso, queremos hablar del cambio climático. Después de vivir el que será probablemente el verano más fresco del resto de nuestras vidas... Eh, ...es evidente que el cambio climático está aquí y, y, y no, se puede, no se puede ocultar. No es algo ajeno, no son las inundaciones en Pakistán... ...no es eh, el que suba la marea en una isla del Pacífico. Los incendios y las inundaciones eh, suceden día a día y suceden a nuestro alrededor. Entonces, en este caso, lo que queremos hacer eh, con la aportación de Meta... ...y de la Diputación Foral de Guipúzcoa es crear el capítulo piloto de una serie... ...que se llamará La última oportunidad... ...donde vamos a hablar de diversas problemáticas como las macrogranjas, eh, como en los modelos de consumo en, en la industria de la moda... ...o en este caso, que es el episodio piloto que queremos rodar, hablaremos sobre eh, la contaminación marina y los microplásticos. Para ello vamos a utilizar a, al Mater, que es un barco que quizá conoceréis que, que está en el puerto de Pasaya que se dedican a algo que a nosotros nos encanta, que es eh, la, la educación para la toma de conciencia y para posterior eh, paso a la acción. Y, y en este caso, a través de ellos y de diversos expertos y expertas, eh, conoceremos lo que significan los microplásticos en, nuestras, en nuestra costa y cómo nuestro consumo desaforado eh, y, y el obligado de crecimiento que tenemos que hacer para evitar el cambio climático eh, contamina nuestra, nuestras costas. Y eso sería, básicamente, el primer capítulo de una serie de ocho que esperemos que, con la ayuda de todos y todas, podamos sacar adelante. Bueno, Javi Esquerricasco, va a Inbata y Inbata Proyecto es verdín daude, documentalak, usted no eh, música rígida, moda berrerabil final, liburuak, música sonzongu y bailazoak, eta jago bazuk eh, euskarazko opera bat eh, egin nahi duzu. Bai, eh kaso egunon denoi, eh bueno, hasieratik eh, eta beste 15 eh beste 14 eh proiektuetatik eh, ba eskerrak emen nahi dizue hau bai eh Foru Aldundiei, bai Goteo Fundazioari eh aukeratuta izartegatik eta bai, gure helburua da Mira, sortiré un la horita la opera euskeras e, osorik euskeras texto osoa e, ahoritica egin sortir la batzuk eta opereta batzuk e, lebidunak bañan auda lenda opera euskeras parte bat e, galduzar, Bere garaian, beste parte bat e, José Antonio Sant Esteban que publica tu suen e, Serafín Barujaren e, Itzekin eta e, bueno, gure proiektua da Satíac, e, zatiak José betetzea e, José Antonio Antonio Santestebanen muzikarekin. Nola? Ba, Serafín Barojac, Barojak eh utzi zituen eh bere tekstuan, librettoa osorik dago, osorik ontserratzen da, publicatuta, utzi zituen, e, jarrita ze melodia popular joberziran eh berso bakoitzarekin. Bera oso famatua izan garaian eh bere bareko musikan eh musika popularreko e, mus, e, letra jartzen Donostiako eh martxa adibidez, lenda bizi musika zan eta bera jarri zion letra ondoren. Ba, gustatzen zitzai onori egitea eta hori egiten zuen. Eh tan oso ondo gainera. Beraz eh bueno, zerzio baroja eskatu zion Jose Antonio Santestebanen aitari, e, ver textuales tekstuari musika jartzea, eta soltxerres eh ilegintzan eta semea hartu zuen proiektua eh o sea, ba, orratzeko Tareniza esta. Orduan e, gure lana izango da hori, lan un hondia, ópera recuperatu partitura eta gero oraindik eh bueno, diru gehiago berduen partea, produz, produzioa, es ekoizpena. E, bueno, ya ves la Diekin Orkesta Besbatza eta dena. Eta bueno, horretarako, ba, Gipuzkoar e, euskaldun eta mundu guztiko aportazioak berdituz, eh, bueno, presupuestoa naiko altua da. E, beste gare, mil esker. <gülüyor> bueno, Va, eskerrikazko, ya goba, ni, corain, eh, oarrean dituzude, baño, ahí patuko dituz, se diren, ahora tengo proyectos pues, pedo, eh, dituda la, materia este te Mencionaré los proyectos de, de, este año, los tenéis en la, en la nota, pero bueno, creo que no me olvidaré de ninguno, la última oportunidad, de la que ya hemos hablado, Pudente, Euskerazko, Leen Opera, eh, va, Tiravira, Redi está aquí también de y Goen, eh, errian Saltoca, Saltota Brinco, Animación del Carteaz, <risa> Canciones para la Libertad del Pueblo Saharaui, de Juan Sorobeta, eh, Club 44, Asociación Cultural, eh, Guñun, Maider Gastelumendire, Proyectos Renús, Clara Virgili y Flor, eh, Amapacha, Amesbat Bat, John Bracamonte, eh, Ayama, Lara López, Anzorena, Nor, Xavi Salaberría González, Caixa e, Gilda Cultura Hilda e, el Elefantito arena la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la El de la Universidad de la Universidad el la de Arena. El elefantito miles Alonjen proiektua. Nanaz para grandes, ETA hoy dirá a Orten, eh, eh, bueno, va a eh, Lagundu, ETA Gendeac, va a ver Lagunza de Mateco, y en Proyectuac. para terminar, después de recordar los 15 proyectos seleccionados para este año, quisiera recalcar que este año vamos a superar los 100 proyectos apoyados por Meta en estas ocho ediciones. Eh, llevamos 92, este año con los 15 superaremos los 100. Y hemos repartido prácticamente 890.000 eh, euros en, en estos 100 proyectos. Y, bueno, pues ese es un poco el carácter de Meta, ¿no? Pequeños proyectos eh, que a lo mejor no tendrían cabida en otros, eh, en otros lugares, otras convocatorias pensadas para cosas más grandes, pero que no por ello, como decía antes, pues son menos importantes. Eta, Auri, Agustía, Galerari, que badus si hay alguna pregunta o alguna, alguna cuestión... No. Bueno, va a querer casco. Usted hoy. Estaba suerte asco. <risas>